Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy Jessely Salazar y hoy quiero comentarles un poquito sobre cómo me fue en mi visa 2019 la acabo de sacar hace un par de semanas y quiero contarles con detalles muchas cosas que me pasaron ese día que estuvieron pero crazy crazy realmente y darles algunos tips, contarles algunas cosas que he estado viendo sobre la visa estudiantil en algunas personas, comentarios que han publicado por ahí en los grupos. Así que bueno, yo creo que este video les puede ayudar muchísimo a que ustedes puedan entender un poco más cómo funcionan las cosas aquí, el tema del magistrado, la visa, bla bla bla, todo este tema legal que siempre nos pone de patas arriba. Así que bueno chicos, vamos a comenzar, pero antes no olviden suscribirse, activar esa campanita para que estén al día con toda la info y puedan cumplir su sueño que es venir a estudiar a Austria. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo que les quería contar era que yo fui a solicitar esta vez mi visa con mucho tiempo de antelación porque iba a empezar a trabajar en un nuevo lugar, iba a estar muy ocupada, la universidad, etc. Por razones personales, legalmente nosotros podemos renovar visa tres meses antes de que se te vence la actual, o sea, máximo tres meses antes, a los dos meses o un mes, pero nunca más de tres meses. Entonces yo fui a los dos meses y dos semanas por ahí, o sea, estaba dentro del plazo. Yo solicité mi visa todo bien cuando entro a verme con la autoridad correspondiente que te acepta la visa me dijo, está toda molesta, era una chica, que por qué yo había solicitado visa con tanto tiempo de anticipación. Obviamente yo le expliqué, yo le dije, mira, yo voy a empezar a hacer esto, lo otro, y yo no puedo. Yo no tengo por qué darle explicaciones a ella, yo simplemente la solicito dentro del plazo porque es lo legal. De hecho, le dije... Ay, mira, eso es lo legal. Entonces me dijo que eso es un problema, bla, bla, bla, porque entonces tus documentos están allí, puestos encima de su mesa durante ese tiempo. O sea, o sea, lo que ella decía tenía un poco de razón, pero la cosa está en que la ley dice que se puede. Entonces no es mi problema que ella tenga que tener mis documentos encima de la mesa durante tres meses hasta que se me venza la actual. Eh, para darles este, este cuento corto, eh, al final ella me aceptó y me salió todo bien, no hubo problema, pero ella me lo reclamó. Entonces, ¿qué aprendí de esto? De que no debo ir con tanto tiempo anticipación, lo mejor es ir un mes o dos semanas antes, creo yo, un mes y medio. Pero tampoco que dos días antes o una semana antes que se te venza, porque puede traerte problemas. Mejor un mes o dos sema tres semanas antes, un mes y medio antes de que se te venza. Eh, otra cosa que vi es que el formulario cambió, esto yo lo he dicho por Instagram, así que si no me siguen en Instagram, vayan a verme que a veces por allá doy información que aquí no puedo porque no me da tiempo de grabar, eso se los comento siempre, es importante que me sigan en Instagram, um, entonces eh, yo solicité mi visa y había un nuevo formulario, este formulario es un poco más largo, los, no sé si ya subí el otro video donde explico cómo llenar el formulario. Ese formulario es el nuevo. Es esta, la verdad no es nada difícil, solo que es un poquito más largo. Te preguntan más cosas, pero está igual súper fácil. Eh, llénenlo siempre con un amigo o alguien que sepa bien alemán. Miren, ustedes no se imaginan todo lo que yo he visto. Aquí es increíble. He visto amigos que ayudan a amigos, Es como que un mocho rascando otro mocho. Un amigo que no habla alemán ayudando a alguien que tampoco habla. Eh, un amigo que nunca ha hecho visa estudiantil eh, si no visa trabajo ayudando a alguien que ha hecho que quiera hacer visa estudiantil ese tipo de cosas son muy delicadas tengan mucho cuidado también he visto que muchas personas preguntan cosas en los grupos latinos en el grupo de latinos en Viena, venezolanos en Viena, colombianos en Viena, etc. y pregunta cosas como esta en estos días publicó alguien algo, hoy por cierto Ah, eh, no me aceptaron la visa, eh, me rechazaron del seguro médico. Eh, ¿Me pueden decir cómo hago para sacar mi visa con qué seguro? Entonces sabe, entonces empezó todo el mundo, lo sabe lo todo. Ay, pero sácalo con tal seguro, sácalo con tal, con tal. Y yo, o sea, no. Tengan mucho cuidado que de, de dónde recolectan información, porque en este caso ese chico le, re le rechazaron su seguro médico que necesitaba para la visa. Entonces yo no le puedo dar una respuesta a ese chico. Sí, no sé qué tipo de visa, él nunca dijo qué tipo de visa, si es de trabajo, si es de familia, si es de estudiantes, si es de eh, road by road cartes, Roth by Roth plus, qué tipo de visa es, necesito saber qué seguro le negaron, ¿Sí me entiendes, no puedo decirte ay entonces saca con tal, o sea qué seguro solicitaste, para qué visa solicitaste, entonces necesito saber eso, necesito saber por ejemplo si es su primera vez o ya tenía una visa, la está solicitando por primera vez o es Ferlenger. Hay muchos detalles que uno necesita saber para dar una respuesta concreta. Yo aquí les explico cosas generales, pero yo no puedo saber tu caso en concreto. A lo mejor tú me dices yo soy venezolana. Ah, este es el proceso, pero no es el mismo proceso, por ejemplo, para los ecuatorianos. Eso mucho ojo. Los ecuatorianos no pueden sacar visa aquí. Creo que a partir de, de dentro de unos meses, algo así, si sí van a poder. Pero eso yo no lo sé. Tienen que averiguarlo ustedes con la Embajada de Austria en su país. Eh, o buscando información de legal en internet o con un abogado. Entonces, tengan mucho cuidado con quién y en dónde recolecta información. He visto gente que se vienen con visa tipo D a estudiar el alemán por su cuenta, no con la uni. Estando aquí se empatan, bueno, se hacen novio yo digo empatan, con una persona austríaca Esa persona austríaca los ayuda o alguien que hizo, como yo, su proceso de alemán hace ya tres años atrás. El proceso alemán hace tres años atrás no es el mismo de ahorita. Yo los puedo asesorar un poco, es porque yo me mantengo el día leyendo. Pero la mayoría de estas personas que les gusta dar las miles recomendaciones en los grupos latinos o qué sé yo. Digo grupos latinos porque es donde más nos, nos encontramos todos online para preguntar cosas. Ellos no... O sea, si yo estudié ya hace cuatro años alemán y ya yo no estudio más alemán y ahora estoy haciendo mi máster. Normalmente esas personas ya no... Están leyendo a cada rato la página de la UNI para saber cómo va el trámite actual, porque no lo necesitan. No es que no quieran ayudar, es que no lo pueden, no, no pueden ni deberían hacerlo. Entonces le dicen a la persona, ah, para el alemán sí, solo te postulas y ya. Actualmente tengo un caso de una chica, eh, no voy a decir porque puede verlo ella o su amigo, pero... Eh, este video pero la chica eh, se trajo como a su novio, a su a rejunte, aquí a Austria a estudiar. Pero esa persona se metió a la universidad con el curso alemán hace como 6 o 7 años y se trajo a ese chico para que hiciera el mismo proceso que ella, pero el chico no habla alemán, ni inglés, ni nada. Entonces ella ni siquiera se dio la tarea de buscar online en la página de la UNI como es el proceso actual. Yo no me quise meter porque, aunque ustedes no lo crean, yo a ustedes le doy toda la info porque este es mi canal, es mi responsabilidad, pero yo no puedo andar por la calle, no, eso no es así, no sé qué, sabe. Entonces, cuando yo vi el caso, yo le hice ciertas preguntas y me di una idea de cómo está su situación y dije, dentro de mí, este chamo no le va a ir bien en la visa ni en la solicitud. Porque si me siguen en este canal, ya ustedes saben que para hacer una solicitud en la uni, ahora, a partir de ahora, desde hace unos meses en adelante, acá, están pidiendo tener por lo menos el A2 de alemán ya. No puedes hacerlo como antes, que yo no sé nada de alemán y me vine y me postulo en la uni. No. Ahora debes tener el nivel A2 de alemán. Entonces, esta chica no sabe eso. Yo le medio lancé, pero son de esa gente que te dicen, sí, él se vino y ya está solicitando, y, y yo así como que, y me da como, no es pena, sino como cosa, porque te ponen una barrera de que yo me la sé, yo me la sé todo, y yo, yo no quise decirle nada, yo dije, bueno, pero yo sé que ese chico se va a tener que ir, y así muchísimos casos que conozco, no se imaginan, que se vienen sin visa, que solicitan aquí, de hecho, hoy me acabo de volver a leer la página de la universidad, y te lo dice expresamente, dice, Um, entre muchas cosas si quieren el link lo, voy a ver si lo dejo por aquí abajo pero dice te dan toda la info ¿verdad? y hay una parte donde dice normalmente si usted va a solicitar una, un puesto en la universidad una admisión quiere decir que usted no va a estudiar en ese semestre sino el semestre siguiente yo no sabía que la uni lo decía yo siempre se los dije a ustedes porque es lo lógico yo por mi experiencia ya lo sabía pero ahora la uni lo dice como para que la gente ya lo sepa porque el que no tiene experiencia obvio que no lo sabe y eso yo siempre lo recalco y aún así aunque yo lo recalco hay gente que ve mis videos hacen lo que quieren que está bien como siempre les digo hagan lo que quieran porque yo solo soy una sugerencia pero eh, es importante que tomen en cuenta lo que otras personas que ya tienen experiencia se le dicen y realmente o sea yo conozco gente que está se han venido o en otros momentos, si han venido sin visa, sin la admisión de la uni y les ha tocado irse. Conozco una chica que yo se los conté en, un, en uno de mis videos hace un tiempo. Se vino sin visa, ella alquiló apartamento, hizo todo. Ella estaba aquí ya instalada y se metió a la universidad estando aquí. Yo le dije, no te va a dar tiempo. A ella sí se lo dije porque ella me pidió ayuda, es una suscriptora del canal, de hecho. Y yo le dije, no, te va a dar tiempo, métete en esta UNI, que esta UNI te pide, es diferente. Antes existía ya esa UNI, ya no, tampoco la, la acepta el magistrado, pero antes la aceptaba. Ella no quiso. Le dije, no te va a dar tiempo. Resulta ser que se le llegó el tiempo de que se le venció su estadía de, turisto, de turista y le tocó irse. Entonces, se tuvo que ir, el magistrado le dijo, te tienes que ir de aquí al viernes. O sea, imagínate que tú ya tengas contratos, tengas plato, cuchillo, tenedor, mesa, cama, todo comprado. Un contrato, hayas dado depósito, mil y pico euros de depósito en una habitación, un apartamento y te digan, te tienes que ir el viernes. Obviamente, a quien tú le alquilaste no te va a devolver tu dinero, porque donde tú diste depósito tienes que avisar. Normalmente en Austria se avisa con dos meses de anticipación hasta tres, incluso hasta seis. Entonces, si me dicen de aquí al viernes, jamás te van a devolver el depósito, se lo queda. Pierdes todo ese dineral, aparte pierdes todo lo que tienes, porque ¿cómo haces para irte de aquí a Colombia con todas tus cosas? Al menos que te vayas, creo que ya al final se fue a España, podía transferir algunas cosas, pero es otro dineral, ¿sabes? No te da tiempo ni de vender nada, ¿a dónde me voy? ¿dónde voy a vivir? ¿qué voy a hacer? No puedo regresar a mi país, mi país está en crisis o, o no quiero re regresar con esa situación a mi país, quiero seguir luchando... Entonces, son muchas cosas que suceden que yo les recomiendo, chicos, por favor, de todo lo que yo les digo, quédense con algo y es esto que les voy a decir ahora. Organícense. Austria es un país que funciona organizado. o sea ustedes no se imaginan, a ver, yo tengo mi, mi teléfono, se está cargando, pero si yo les muestro mi agenda, se lo mostré en un momento dado, hace unos videos atrás, y mi agenda tiene ya fechas ya yo sé qué voy a hacer en todo este mes, ya yo sé todo, qué día tengo clase qué día voy a trabajar, de aquí a, a enero a febrero, todo, ya yo sé, si se me viene una nueva actividad, va en mi agenda, yo puedo ver mi agenda y digo, este día no puedo, esta hora tampoco, así funciona todo en Austria, este día tengo médico, este día tal, no sé si en sus países ustedes lo hacían, yo por lo menos en Venezuela no lo hacía, porque yo tenía solo mi trabajo y del día... Hacía lo que quería, estudiaba, o, o estudiaba violín un rato, o me iba para casa una amiga, o echaba broma, o esta noche fiesta. Aquí no. Aquí todo es con agenda, agenda, agenda. Así háganlo ustedes. Porque si ustedes viven en un desorden en su país, o sin esa cultura de, de estar con agenda y es organizado en su país. Y quieren o tienen como meta venir aquí y postularse a una unión o una visa que todo se rige con calendario, con agenda, no cuadra. ¿Sí me entiendes? Eso no les va a cuadrar nunca, no, no les va a salir bien. Entonces, agarren un cuaderno, organícense, necesito esto, vean mi video, ¿qué necesito para postularme a la visa? El video, ¿qué necesito para postularme a la uni? El video, eh, tips extras que doy para la visa. Y vayan todo anotando, hagan sus reglas, sus bromas, su y así empiezan, tengo esto, tengo esto, esto no lo tengo, tengo que pedir esto, tengo que traducir esto, en esta persona lo puedo traducir, si voy a Austria esta persona eh, eh, me la recomendó Jessely o cualquier otra persona, pero es importante que ustedes, y eso les va a ayudar a comparar, a filtrar si esa información es real, si no es real, y muy importante que busquen también las fuentes principales, esto también se lo he dicho en otros videos, pero lo recalco, busquen fuentes principales. Si yo les digo que se necesita a dos de Alemán ahorita para entrar a la uni, usted igual vaya a la página de la uni y verifíquelo. Porque puede ser que ahorita, cuando edita el video y lo suba, mañana hayan cambiado y ahora es a partir de B1. ¿Me entiendes? Entonces tú te confías lo que yo te digo, pero la información puede cambiar. Entonces tengan cuidado con eso, por favor. ¿Qué eh, ¿Qué más? Eh, ajá, La visa es el tema más importante de la vida en Austria Aparte de la admisión de la UNI Porque con eso es que pueden sacar visa Pero tengan mucho cuidado O sea, no se vengan sin su admisión de la UNI Para que puedan sacar visa Si ustedes se vienen con la admisión de la UNI Pueden sacar visa súper rápido Solo vienen a hacer los trámites del banco No sé qué El Meldesetel El Seguro Médico Y eso, miren Hasta en dos semanas ustedes solucionan eso de tres meses de turista, en dos semanas logran hacer todo, solicitan su visa y a descansar, a esperar su visa y empezar clases, feliz de la vida. Ahora, si usted no tiene admisión de la uni, no puede sacar nada, porque para todo te piden lo de la uni. Entonces, imagínense. Otro punto. Eh, a ver, es que yo me voy por todos lados, pero hay tanta información que quiero darles, y cuando grabo aprovecho de decirles todo porque no siempre tengo tiempo de grabar. Eh, ah, algo que, que me preguntan mucho y lo dije en el video último en el último video, pero me lo siguen preguntando, me imagino que es que no ven todos los videos, y lo entiendo, porque realmente uno no, no, no tiene tiempo para verlos todos. Lo repito en este, para los nuevos. Muchos me dicen, ¿puedo vivir y trabajar en Austria? sí. Sí se puede trabajar con visa estudiantil máximo 20 horas. Ahora, la pregunta que me hacen me la hicieron ayer como 5 personas. Y ese, ¿puedo vivir en Austria con el dinero que gano de mi de mi trabajo?